Hola, chicas. Bienvenida, bienvenido a Susurro del Papel. No, perdón, pues no, se quedó en la azul. ¿Qué está haciendo Susurro? Cerritos criollos y está rojo. ¿En qué número tiene puestos a fuego? Yo tengo que decir 15. ¿Al 3? ¿4? Ah. ¿Al 3? ¿Al 3? ¿Al 2 y al medio? Ah. Con carbón. ¿Y el enchufe? Saberita. Saberita y carbón. A ver, mírame para acá. Al otro hilo, por favor. Mira, presa Ibérica de la buena. Y os Tiene una pinta los párraguitos. A ver si puedo abrir algo, mira. Mira qué pinta, No, Mira, ¿Qué Tienen una pinta tienen los parras? Tienen una pinta de amigo. Uy, mira, mira, mira. la pinta ¿No? A ver, si cae, le da más la luz. ¿Cómo corre Santa María, qué pinta tiene la niña. Como los calzones. Como los calzones. Calzón. Mira, traigo aquí un paquetito que me ha llegado esta mañana. Yo ya lo he abierto, aunque no he sacado nada de lo que hay dentro para verlo con vosotras. Bueno, yo no he visto nada de lo que hay aquí dentro, pero sí que lo he visto por foto. Es un paquete que viene de Barcelona. Me lo manda mi amiga Sandra Moreno que ya habéis visto anteriormente otros paquetitos que ella me ha mandado y, y lo he abierto pues ella bueno perdón que me voy ella me enseñó por foto uno, unas cositas que había comprado de j y &E y yo nunca lo había visto y entonces el otro día creo que vi a una chica que enseñó algo algo y entonces pues pues le dije, oye, ¿por qué no me compra? Yo te lo pago. Y entonces pues me dijo, venga, ¿cuántas quieres? Y le dije, pues mira, tres de esta, tres de esta, tres de esta, de todo lo que yo no tenía. Eh, y hoy pues me ha llegado el paquetito que ya lo he abierto para no armar mucho escándalo y para que no se vean las direcciones. Y vamos a enseñar lo que Sandra me ha mandado. Voy a ponerlo aparte y os enseño. Es un vídeo rapidito porque no, hay, no son exageradamente cosas. Y... Pues empiezo a enseñar. Mira, a ver, voy a sacarlo por lo menos un poquito para afuera porque hay varias cosas. Mira, Sandra encontró estos soles con estas caritas. Es de J. &E, traen cuatro. Mira qué bonito. Y yo le dije que si me podía comprar tres paquetillos. Y tres paquetillos me compró Voy a tirar esto un poquito más para acá Y tres paquetillos me compró El otro ha de andar por aquí uh, Aquí está Mira Y tres paquetillos me compró Yo estos que no lo he visto Estos nubecitas pero soles no lo he visto Y entonces me dijo Venga yo te las cojo Y me cogió tres solecitos Tres paquetes con soles Trae eh, cuatro soles cada uno Y valen a 99 céntimos y me ha encantado otra de las cosas que yo bueno compré pero me traje las que pude porque es verdad que no que no quedaban no había mucho y yo se los vi a ella y le dije ay porque no me coge y mira creo que viene otro más no estoy segura pero creo que sí y me trajo los corazones grandotes oh, que se me una cosilla Sí, aquí está el otro de J. E. ¿veis? y me trajo tres vamos me trajo y le dije cómprame tres de cada y veis traen dos el rosa y el blanco que lleva también purpurina mira qué chulo son súper chulos y me compró tres paquetitos que me gustaron mucho este está aquí. mira estas son las nubes que yo decía que ya la he visto a otra compañera que lo sacó no me acuerdo de del nombre y lo sacó el otro día y le dije ay qué bonita diversa me parece que la que sandra ha visto y efectivamente pues ella lo vio y me cogió creo que eran venían tres paquetitos vale de momento han aparecido dos y aquí está el otro ¿ves? tres Tres paquetitos de nubecita con la carita sonriente. Es que son súper chulas. Ah, también vi que esta chica sacó unos unicornios muy bonitos. Pero eso no, no, Sandra no la ha visto. Porque si Sandra los ve, también los coge. ¿Veis? Mirad qué bonitas las nubes. Son muy monas. Igual, traen cuatro, ¿eh? Traen cuatro. Me encantaron. Después encontró... Mira estas fresitas que yo tampoco las tenía y ya la he visto también que la han sacado compañeras y como yo no las tenía le dije yo también quiero corazones y me dijo venga te cojo tres de co tres, digo de, de corazones de fresitas y me cogió también tres aquí está el otro ¿ves? tres de fresitas me compró estas tres de fresitas que parece que tienen agüita por dentro y se meten así o sea, el agujero está aquí, ¿vale? Van atravesando la fresa. Esta también la había una compañera. Le vi las nubes y la fresa. Después, le vi, mira, estos corazones, que también os oh, lo he visto ya algunas, y le dije, pues, de estos otros tres, que yo esto tampoco los tenía, y, y me compró tres paquetes, que son chulos, ¿eh? Y llevan por dentro también como una especie de confeti redondito, muy chulo, y cogí estos tres. Después ella vio estas cabezas que son de conejito y yo las tenía en transparente, pero así matizada no las tenía y le encargué que me cogiera otros tres paquetitos de cabecitas de estas que son muy chiquitines, ¿veis? Y son mmm, así como matizados. ¿Veis? no está el cristal como este transparente que está matizado se ve lo que hay dentro se entre deja ver pero después mira me enseñó que ya compró mira qué bonita esta no, no se la he visto a todavía en ningún canal pero son súper bonitas supongo cuando yo lo suba ya la habréis subido vosotros porque claro esto es eh, me encantaron, mirad qué bonitos son son unos gatitos metidos en una taza, lástima que no fueran perritos, pero mirad qué mono la tacita es azul y un gatito me parece los más cuco del mundo vienen cuatro unidades ¿veis? y me cogió cuatro paquetitos me parecen ideales tres, tres paquetitos, perdón cuatro no, tres de cada mirad qué bonito son preciosos y después el día que ella fue me dijo mercedes he encontrado otro que también te lo he cogido que mirad es otro gatito en otra taza pero tiene diferentes posturas y la taza es distinta y te he copiado también tres y me lo ha mandado veis no me diráis. que es súper bonito estos tres también me encantan Bueno. Y esto fue todo lo que yo le encargué a Sandra que me comprara. Pero, Sandra, que no se puede estar quietecita, pues mira, me ha regalado. Es que tengo aquí cosas de plástico y se me cae Mira, me ha regalado esta libretita de las Goyo, Mira, qué mona. No, no, es monísima, mira. Qué chula. Pues ella me lo ha mandado de regalo. Es chulísima, ¿eh? Me ha mandado este boli, mirad, que lleva aquí. Una perlita de estas con estrellitas azules haciendo juego con el, con el boli, creo. Sí, es un boli. Qué chulo, Sandra, muchas gracias. Me ha encantado. Me dice, te he mandado algunas cosillas. Una tontería, una tontería. Mirad, qué bonito. Mirad, qué boli. Es chulísimo. Y... Y aquí tiene esto que es para puntear en el móvil. ¿Veis? Es chulísimo. Blanco con lunares en negro. Me encanta. Muy bonito. Me ha encantado. Y esto ya os digo que es para puntear en el móvil. Mira. Y este que me ha enamorado. Mira, qué bonito. Con la corona. Y, ¿y este. Ah, también es boli. Qué chulo. Y escriben. Ah, pero es, ay, es de esto, de mira, escribe en negro, pero es de gel. Y este gel también es de gel negro. Y este, Uy, que se me cae. Sabes qué pasa que me acabo de partir una uña. Y este también es. No, este es de tinta. Anda, qué guay. Este es de tinta. En negro también. Los tres. ¿A cuál más bonito, eh? Pero a mí, este me ha gustado. Pero esto, este es que me ha dejado loca. El de la corona. mira qué bonito. Lleva ahí una perla. Es súper chulo. Y este, con el de esto táctil para el móvil es chulísimo muchas gracias sandra me ha encantado me ha encantado bueno pues nada más solamente quería enseñaros que hoy me ha llegado esto y como ha tardado tanto en llegar que ha tardado por lo menos 15 días alrededor no ha llegado los 15 días pero alrededor sí eh, pues tenía muchas ganas de enseñaros y de que me llegara porque quería tocarlo quería verlo porque esto aquí pues no lo voy a ver y, y como ella lo tiene cerquita de casa este bazar pues y ella me lo enseñó que ya se lo había comprado para ella y entonces le dije, ay Sandra te importa dice no, mañana tengo que salir, voy ahí digo vale, dice ya directamente al lado está correo y también te lo he hecho mira, qué monada es monísimo, súper coqueto me encanta Muchas, muchas gracias, Sandra. Bueno, pues nada, solamente era esto. Espero que os haya gustado y si es así, me queréis dejar un like. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a las nuevas suscriptoras. Cuando lleguemos a los 5.000, si algún día llegamos, haré un sorteo como Dios manda. Y, y nada más. Besos para todas. Cuidaros. Feliz verano y nos vemos pronto si queréis. Si queréis suscribiros, no olvidéis... Mm, dale a suscribirse y dale a la campanita eh, y activar las notificaciones porque cada vez que eso del papel subo un vídeo, pues YouTube, en principio, si tenéis las notificaciones activadas, debería de avisaros. Bueno, aquí casi todos son compritas porque, mm, bueno, lo que hago, la verdad es que mm, lo mando en los e-mail y a mis penpal. Y, y si lo enseño pues pues ya saben lo que lo que les voy a mandar pero bueno también hay algún que otro tutorial venga ya no me enrollo más besos para todas cuidaros feliz verano y hasta la próxima chao cuidaros estoy en el chino de Puerto real no digo nada, no, no, no digo nada.